Ahora hay un problema que tenéis muchos y que es, se da repetidamente, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los strings. Es un problema muy consistente. Es un problema muy consistente, porque qué? ¿Qué pasa? Yo ahora cuando compilo mi juego, al compilar un juego aquí aparece unos datos importantes, que ya hemos mirado otras veces, y es que mi binario se carga en la dirección 40 de memoria... Y que va hasta 3, 3C de 6. Vale. Yo ahora estoy haciendo mi juego y quiero poner un texto. No puedes. Vale. Yo quiero poner un texto y soy muy cabezón. Vale. Y entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí a mi menú. Y entonces, en mi menú, yo aquí llegaría y haría los pertinentes call a cpct draw string m0 asm y llamaría al antes para poner los colores a cpct set draw char m0 asm ¿vale? Poniéndole los parámetros. ¿Qué va a pasar si llamo aquí? ¿Ven? ¿El? Sobrescribo el main, no. Que va a intentar leer de la ROM y no puede. ¿Por qué? Cuando hacemos un draw string, ¿dónde guardáis vosotros vuestras fuentes? ¿Le habéis metido una fuente? No. Sin embargo, salen cosas en pantalla, ¿no? No se las inventa. Están en algún sitio. Esas definiciones de fuentes están en la ROM. Pero claro, la ROM, en Amstrad, como ya hemos hablado alguna vez, Amstrad tiene 64K divididos en bloques de 16 y los dos bloques, el primero, el que va de 00 a, a 4000 y el que va de, C, de C00 a FF, esos dos, son especiales porque ambos pueden leerse de ahí RAM o ROM. Solo hay que activar un bit en el mismo chip que está diciendo lo de las interrupciones, en ese activamos un bit, y al activarlo cuando la CPU ponga en el bus la dirección 2000, por ejemplo para leer, tiene el PC en la dirección 2000 y quiere leer lo que hay en esa dirección, lo pone en el bus. Para leer, ¿quién le responde?, le puede responder la RAM si está activada la RAM, pero si está activada la ROM le responde la ROM cuando ponga la dirección 2000, eso tiene la utilidad de que la función drawstring ¿qué hace?, activa la ROM y entonces luego pide leer de las direcciones de ROM 3800 en adelante que es donde están las definiciones de los caracteres, de los, todos los caracteres que tiene hasta CPC. Pero claro, el problema es que justo en el momento en que activo el bit de la ROM, todo lo que hay de 4000 hacia abajo es ROM. Ya no es RAM, a la hora de leer. Si el código de esta función está en 3000, yo llego en 3000, pongo el PC, leo lo que hay de mi función, que vienen, vienen los opcodes que dicen activa la ROM. Y eso dura hasta 3010. En 3010 justo cambio el bit y activo la ROM. Y entonces... Como mi función está ejecutándose en esa posición, pongo en el bus el 3011, que es lo que viene a continuación. Pero ese 3011 ya no se lee del código de mi función, se lee de la ROM, porque acabo de activarla. Y eso significa que mi función ya no se puede leer, porque justo acabo de activar la ROM, ya no se puede leer donde ella misma está escrita. Ya no puedo continuar leyendo el código de la función, de lo que hace. Leo aleatoriamente lo que hay en esa posición de ROM y casco, básicamente. Es lo que pasa. Algo más leve que me puede pasar es que yo mi función, el código este, no esté en 4.000, esté en 5.000. Pero, y lo he visto pasar en algunos casos, alguien haya creado los strings en otro archivo y el archivo donde están los strings está en 1.000. Si los strings están guardados en la posición 1.000, aunque drawString esté en la posición 5.000, el problema que va a ocurrir es que cuando vaya a intentar leer los caracteres que hay en 1.000, como está leyendo a la vez el string y los datos, está activada la ROM. No lee lo que hay en mil que nosotros tenemos en RAM. Lee en mil lo que hay en ROM, que no es lo que nosotros hemos guardado. No son nuestros strings. Y eso le ha pasado a gente de, no, no, funciona, pero salen cosas raras en pantalla. Claro, está leyendo random de la ROM, ¿vale? Un string random. Bien, todo esto hay quien me dice, bueno, y cómo lo evito... La forma de evitarlo más fácil, que lo hemos estado viendo antes con otro equipo, es... Bueno, si mi juego va a tener muchos assets, las funciones de CPC Telera son una librería. Las librerías, cuando se hace el proceso de compilación, son el último paso. El último paso es, en compilación cojo todos los ficheros, uno a uno, los convierto a un intermedio, los linco y genero un binario, y por último a ese binario le añado al final las librerías, en este caso cpc telera, por eso si vais al map, las funciones de cpc telera siempre están al final, siempre y cuando vuestro código crece, las funciones de telera se van más adelante en el código, porque se añaden al final del binario. Lo más normal que puede ocurrir es que conforme vayáis desarrollando vuestro código, las funciones se vayan hacia adelante, metéis datos y nunca terminan quedando por debajo de 4.000, sino que están bastante por encima. Solo que durante el desarrollo están por debajo de 4.000 hasta que vais metiendo los ases, los datos, las cosas que ocupan. Entonces, dos formas. Una, forma de asegurarse de que esto no está por debajo de 4.000 básica. En la configuración, en el build config, yo me vengo aquí y pongo la dirección y pongo una donde empiece mi código para asegurarme que drawstring cae por encima de 4000, si drawstring está en 3000 aumento esto en 1000 y ya pasará a estar por encima de 4000 ¿Qué ocurre? que conforme yo añada cosas esto lo puedo ir bajando porque conforme añado cosas drawstring se va más arriba eso es la forma más básica, segunda forma básica yo puedo, como he hecho con vuestros compañeros antes, dejar esto en la posición más baja siempre y crearme un ficherito, aquí, ficherito mío cualquiera, lo creo en SRC mismo, y este ficherito pongo algo como esto, y lo llamo padding.s. ¿Qué estoy haciendo? No me contestéis los que ya lo sabéis. Estoy añadiendo espacio. Que pueden ser ceros o no, dependiendo de si esto queda al principio, pues simplemente me moverá la edición. Pero yo acabo de añadir 3000 bytes, sin más. Así que ahora cuando compile, que bueno, se queja por lo de la imagen, la voy a quitar, ¿vale? Para que no, no moleste en el CDT Manager... Ahora veréis que ocupo más, ¿por qué? Porque he añadido espacio, simplemente espacio vacío ahora mismo, pero ese espacio vacío que he añadido ha hecho que todas las funciones de CPC Telera se vayan más adelante en memoria. Entonces, es lo mismo que había hecho antes moviendo el buildconfig de sitio, solo que esto es más rápido, a veces con recompilar sin más ya funciona, pues cambio ese numerito y ya está, no tengo que hacer ni siquiera un clean, puedo hacer make y ya está, me cambia el espacio todas las funciones se van más adelante. ¿Por qué? Porque ha añadido 3000 bytes de ceros, que es lo mismo que habría hecho moviendo al principio. Son dos opciones básicas. Este lo tengo más a mano porque está en mi código, no tengo que ir al config, tengo un padding aquí, y lo voy moviendo y ya está. Es una opción. Pero está la última opción y el último recurso que tiene dos utilidades prácticas. Dos utilidades prácticas es, uno, es que sea como fuere, tengo mis strings guardados en 100. Mis strings están en 100 y no los puedo mover de ahí. Mentira, porque siempre podemos mover las cosas de sitio, pero supongamos que por lo que sea no quiero moverlos de ahí. Entonces, no puedo usar drawstring. O la otra opción es... Es que las letras del sistema son tan feas. Decidme la verdad, ¿a quién os parecen la letra del sistema WISE? <risa> Bien a ti sí, bueno, a uno le parecen guays bien, entonces tenemos una última opción y la última opción es no usar la ROM sino la RAM las funciones de drawstring usan la ROM pero es muy fácil hacer que usen la RAM porque lo único que hacen es antes de empezar a dibujar activan y al terminar desactivan, esas dos partes se pueden quitar muy fácilmente y es lo que vamos a hacer ahora para que lo veáis. Vamos a usar una fuente propia. Tengo una fuente propia, que la tengo aquí, esto es una fuente propia, y de hecho esta fuente propia solo tengo los caracteres que van del 32 al 96. Básicamente. ¿Por qué? Solo voy a usar mayúsculas, si quisiera puedo usar más, pero bueno, solo tengo mayúsculas, no pasa nada. Puedo añadir más si quiero. Estos son 512 bytes tengo los simbolitos, tengo, ¿eh? como veis, una definición propia de fuente en la que solamente son puntos, puntos en blanco, puntos en negro. Nada más. Cada una de las letras ocupa 8 bytes. Esta fuente, hay una utilidad en la última versión de CPC telera, que solo tenéis que hacer pull para tenerla, nada más. Hay una utilidad que se llama CPCT PNG 2 chash Esta utilidad todavía no está ni siquiera integrada en las macros para convertir ni nada de eso, está hecho a mano, pero es una cosa que es muy sencillo de hacer, porque aquí le damos un png y le damos las opciones de conversión. Y con ese png nos lo convierte a los bytes que tenemos que poner en memoria para poder usar la fuente. Los bytes no es más que coger el png e ir poniendo ceros y unos en las definiciones. No es más que eso. vale Así que si yo tengo aquí en mi, mis assets, imágenes, tengo la fuente... ¿Vale? si yo se lo doy, me saca aquí, como veis, la salida. 512 bytes, 64 por 64 la imagen, y ahí pone los datos que tengo que meter en memoria. Esto puedo asegurarme de que lo está convirtiendo bien si le añado esto, que es menos g eh, trm, que es para mostrar en el terminal, y entonces veréis que muestra los caracteres uno a uno que va a generar. Entonces podéis ver que está bien habéis diseñado bien la fuente que cada carácter es el que toca vale ahora en las opciones uno le puede coger y coger eso que sale directamente o podemos simplemente generar un fichero de salida o copiar eso de ahí tenemos la opción gs como veis nos genera el binario directo este de aquí que es el de este es el ensamblador y si yo tengo el menos gs pues con esto hago así y redirijo la salida a mi carpeta de fuentes, assets, font.s. Y ya está. Ya tengo aquí en assets, font.s. ¿Me puedo cambiar el nombre a esto? Ahí está. Ya tengo la fuente. Estos son los datos. Bien, problema. Ahora necesito algo que dibuje esa fuente. ¿Vale? Cada 8 bytes que hay en esta fuente es un carácter. Pero DrawString no va a leer esta fuente. DrawString lee la ROM. ¿Qué necesito? Mi propia versión de DrawString. ¿Cómo hago mi propia versión de DrawString? Copio la versión que hay en CPC Telera a mi proyecto y la modifico. Es fácil. ¿Vale? Así que voy a copiar de cpct fuentes, eh, esto está en, estos es strings, y en strings voy a necesitar la parte de DrawString en modo cero esta de aquí, y veréis que cada fichero en cpt tiene un punto asm, que, un punto asm que es el código, y dos puntos s, que son lo que se llaman los bindings, es decir, esto de aquí es lo que contiene el código del de principio de la función para preparar los datos que la función recibe. En C, normalmente cuando llamamos a una función hay que poner en la pila los parámetros y luego al volver hay que sacarlos de la pila y cosas de ese estilo, y los parámetros al final en esta función tienen que acabar en los registros que esta función necesita. Entonces, estos bindings se ocupan de eso, de coger los parámetros de la pila, ponerlos en los registros que la función necesita y llamar al código de la función. Y el de ensamblador, muy a menudo no hace nada. La mayoría de las veces solo es la etiqueta y poco más, porque en general esperamos en el ensamblador pasárselo ya en los registros propios. Algunas veces sí hace algo, como salvar un registro o cambiar uno de, de un registro a otro, pero muy pocas cosas. De todas formas, eso es lo que vamos a copiar, cpct, draw, String m0, el punto asm, que es el código principal, lo copiamos a fuentes, de momento lo copio a fuentes, y los bindings de ensamblador para ver si hacen algo. Que normalmente, como digo, no harán nada. A ver si lo pongo bien. A fuentes. Bien, esto que he copiado en fuentes, me voy a crear una carpeta, Simplemente para ponerlos en una carpeta CPCT y así ya sé que son cosas de CPCTelera que estoy rehaciendo. A ver, estos son los assets. CPCT, ¿vale? Ya tengo aquí. Uy, he movido el CPCT Functions también, también ahí. Eso es mala idea. Ahí, ¿dónde estaba? Vale, aquí tenemos el código principal de drawString, vale, con su comentario, y aquí es donde vemos en el código dos cosas. Primero, que utiliza esto de aquí, drawCharM0inner, nos hará falta, ahora después iremos a buscarlo. Pero bueno, aquí vemos en el código lo que yo os decía, fijaos esto de aquí, Enable enableLowerRom, esto es el código que habilita la ROM baja. Básicamente, coge el estado de la ROM, le hace un AND para que este bit se ponga a cero, y hace un out que es enviarle al gatearray, oye, cámbiame este bit, está cambiando un registro del gatearray donde está ese bit, y aquí veis lo que os decía, deshabilita las interrupciones, y esto es un problema sobre todo si vamos a utilizar el código de interrupciones, y vamos a utilizar música por interrupciones, que si voy a utilizar música por interrupciones y de repente dibujo un string, la música va a hacer, porque el string puede tardar tiempo en dibujarse y el tiempo que esté dibujando, Deshabilitado. Ese es otro motivo por el cual podemos querer hacernos nuestro propio drawstring que no utilice la ROM. Y esto es tan fácil como... A ah, tomar por saco. Ya está. Ya no deshabilito la ROM. Ahora me falta lo mismo. Aquí. Esto de aquí es volver a habilitar... Antes deshabilitaba la ROM. No, antes la habilitaba. Ahora la deshabilito. Esto fuera también. Ya está. Ahora ya tengo un drawstring que no lee de ROM, ahora lee de RAM. No he tenido que hacer más nada. Si os fijáis, aquí no hay red. ¿Vale? Y aquí no hay etiqueta, al principio. Como os decía, esto está en el asbindings, que como veis el ask bindings tiene un include de strings, ¿vale? que son cosas que hay en los strings de Telera, la etiqueta y un red, y aquí un include, que mete ese código. Entonces esto nos lo podemos ahorrar, me cojo la etiqueta y el red y el include, todo esto me lo llevo aquí, le pongo la etiqueta, la etiqueta no le voy a llamar como CPC telera. le voy a poner mi nombre, el red va al final, red al final y esta etiqueta la voy a llamar mydrawstring m0, ya está, en un mydrawstring. Solamente que esto está utilizando esto, de aquí, esto dibuja los caracteres, si os fijáis esto de aquí no es más que un código que lo que hace es recorrer el string, porque esto es, salto al primer carácter, cojo el primer carácter de i, miro a ver si es el cero, porque las cadenas terminan en cero, si no es cero, salto aquí que es dibujar el carácter, que es un push y un pop, llamo a dibujar el carácter, actualizo posición, siguiente carácter, esto es dibujar un string. El inner es el que dibuja actualmente un carácter, el que dibuja de verdad. Bien, nos hace falta ese. Esta, este de aquí ya no hace falta. Este fuera. Este ya lo tenemos. Me voy a copiar. El otro, que es draw char m0 inner me lo copio en ese SRC CPCT. Este es al que llama nuestro amigo. Y aquí es donde está un detallito importante que podemos cambiar y que voy a enseñaros a cambiar. A esto lo voy a llamar myinner, inner my draw chart, draw chart y ojo, como estoy haciendo este cambio, lo tendré que poner aquí porque si no, voy a seguir llamando al de CPC Telera. ¿Vale? Ya está, ya llamo aquí. ¿Qué hace esto? No he hecho nada especial hasta ahora, ¿no? Me he copiado las funciones, le he quitado el código de inhabilitar, deshabilitar, le he cambiado las etiquetas. Nada especial. ¿Qué hace ese código? Una movida gordísima, sí. Vale, hay unos comentarios muy guays que igual apoyan y sirven para saber qué hace el código. Es una de las cosas que tiene CPC Telera y es que está explicado en comentarios exactamente todo lo que está haciendo. ¿Qué pone arriba? Si quiero pintar un carácter... Como hemos dicho, mis caracteres empiezan en una posición de memoria y cada uno ocupa 8 bytes. Entonces necesito, si voy a pintar el carácter 32, tendré que sumar 32 por 8 a la posición donde empiezan. Eso es lo que hace este código. 3800 es donde empiezan, más 8 por el carácter así. Eso es lo que hace este código. ¿Vale? Este 38 es precisamente ese principio y esto es multiplicar por 8 como vimos el otro día es rotar tres veces a la izquierda, la ventaja de esto es que este rotar, los tres bits que salen por el lado izquierdo vuelven a entrar por el derecho, me quedan en la parte baja de, de mi A. Así es que no solo lo multiplico, sino lo que lo que sale no lo pierdo. Si lo hiciera solo con desplazamientos, lo que sale por la izquierda lo perdería. Entonces, ¿qué hago? Desplazo tres veces para multiplicar por 8 y me quedo con los últimos tres bits, que es lo que hace este AND, para meterlos en h porque esos tienen que ir al siguiente me explico si lo veis si yo tengo este número a ver si lo he puesto bien me he pasado en un bit vale, tengo este número en a y quiero multiplicarlo por 8 y ponerlo en ix porque yo tengo que hacer en ix 3800 más eso por 8 ese es el ASCII si yo quiero multiplicar por 8 ¿qué hago? Esto lo desplazo tres veces a la izquierda. Meto tres ceros aquí, pero claro, entonces estos tres bits de aquí son los que tienen que ir a la parte alta de ix. Esto tendría que quedarse así. No sé si veis que lo del final es esto, ¿vale? Esto de aquí es esto que lo he desplazado, y estos 3 bits son los que me salen por la izquierda cuando desplazo eso tres veces hacia la izquierda, ¿vale? Y tienen que ir a parar a la parte alta de ix, porque multiplicar por 8, si estoy multiplicando 128 por 8, me va a dar mucho más de 256, y tiene que estar aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? En vez de solo desplazar, roto. ¿Para qué? Para que esos 3 bits, en vez de salirse, queden aquí. Luego hago un AND para quedarme con esos 3 bits y meterlo aquí, ¿vale? Y este OR que veis aquí es, a estos 3 bits le sumo 3.800, sin más. Es una operación matemática, ¿vale? Os la he contado por encima, si queréis ver el detalle la veis vosotros. Pero la gracia de esto es, esa operación matemática hace 3.800 más 8 por ASTI. Si yo quiero poner mi fuente en otro sitio, puedo cambiar esto y no es muy difícil, primero, si no lo quiero poner en 3800, imaginemos que lo quiero poner en la posición 0 de memoria, que mi fuente empezase en 0, solo tengo que quitar esto, que es lo que suma 3800, y lo otro, que queda, hago así, ahora ya está, mi fuente se calcula respecto a 0, porque esto va a hacer, en vez de sumar 3800, hará 8 por así. si cojo el ASCII 32, Multiplico por 8, queda 8 por 32? 512. ¿Da 512? ¿O me he equivocado yo? 8 por 32 queda 256, correcto. Si no estáis prestando atención, ¿vale? 8 por 32, 256. Si no le sumo el 380, estoy leyendo de la posición. De directamente de la posición 257 de memoria, si mi fuente estuviera en 0, estaría leyendo el carácter 32 no puedo poner mi fuente en 0 ¿cuál es la dirección de memoria mínima en la que puedo poner mi fuente? 40, ¿no? la dirección mínima en la que puedo poner mi fuente es 40 si quiero poner esto en la posición 40, es decir que lo que salga tenga esa posición más 40 ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería la opción más fácil que vosotros pensaríais con este código de decir, esto calcula respecto a la posición 0 la posición donde está el carácter? ¿Cómo puedo hacer sumarle 40 para que esté en la posición 40? ¿Cómo? ¿A quién le tengo que sumar 40? ¿Eso es lo primero? Sí, sí, no, pero ¿a quién? ¿A quién le sumo 40? Tengo registros y cosas, ¿a quién? A ah, no. El resultado está en Ix. ¿Cómo le sumo 40 a Ix? ¿Él? Vamos, señores, ¿cómo sumo 40 a Ix? Era con ADD, sí, con ADD. ADC, no me hace falta. Vamos a ver. Igual no es tan difícil, ¿no? Igual no es tan difícil, ¿verdad? Puedo complicarme la vida y seguir tocando aquí, solo he quitado para que esto vaya en cero y ahora digo, no, lo quiero en 40. Vale, pues ahora ya solo tengo que poner mi fuente en 40, que es el nivel más bajo de la memoria donde puedo poner, y ya leerá mi fuente de 40. ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Cómo puedo decirle que mi fuente la quiero en 40? Yo quiero que esto esté en 40. ¿Por ¿Cómo le digo esto? Ponlo en 40. No he entendido. Como lo que he hecho con el archivo anterior, ¿qué es? ¿Poner un DW? No, no porque entonces metería valores antes de 40. Pero yo lo que quiero es que este byte, este, el primero que está puesto aquí, ese, caiga en 40. ¿Copiar eso y pegarlo en 40? No, el ensamblador tiene formas de decir que esto lo quiero en 40. Ya está. Origen 40. Y eso significa que el siguiente byte que produzca va a 40. Problema: esto no va si el área en la que estos datos están puestos es relocalizable. Porque los datos pueden estar en áreas absolutas o en áreas relocalizables. Habréis visto, cuando empezamos, que habrían dos áreas que ponía code y data, ¿sí? Que es los que por defecto hay que definir para el ensamblador y el compilador. Esas dos áreas, que es donde está todo nuestro código, son relocalizables, lo cual quiere decir que le estamos diciendo al linker, estas dos áreas, tú las pones donde quieras. Pero yo no le puedo decir en donde él pone, donde quiera, no, esto en 40. Entonces, lo que tengo que hacer es, para este archivo, decir, esto es otro área, distinta esto es otro área que la voy a poner yo como quiera le, pon un, le pongo un nombre área my font, vale, que el nombre da igual puedo poner lo que quiera y lo que importa es lo que viene a continuación esto pero por entre paréntesis, este área es de posicionamiento absoluto lo cual quiere decir que voy a ser yo quien te diga en qué posición pones esto en la memoria ya está si algunos habéis convertido canciones, ¿habéis convertido canciones? ¿Habéis mirado el código que sale cuando se convierte en canciones? Fijaos el código que sale cuando se convierte en canciones. Porque las canciones hay que ponerlas en una posición concreta de la memoria. Esto es lo que sale cuando convertimos una canción y es que esa canción va a esa posición, que bueno, ahora mismo la canción está en 40, lo cual quiere decir que no puedo poner dos cosas en 40, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si pongo dos cosas en 40? Esto que veis aquí arriba es precisamente el mensaje que dice que las cosas se chafan, por cada byte en el que estoy intentando escribir dos cosas, me dice overlap Record, Claro, muchos bytes. Vale, solución rápida y fácil. La canción la muevo un poco más arriba porque yo quiero mi fuente en 40. Así que me vengo a mi configuración y digo: No, la, la música. ¿Cuánto hemos dicho que ocupaba mi fuente? La fuente ocupa 512. ¿Vale? ¿Cuántos son 512 en hexadecimal? ¿Cuántos son 256 en hexadecimal? No, eso es 255, 256 es 100, 512, 200, ya está, música 240, problema, que si muevo la música, ahora colisiona con el juego, porque el juego está justo al final de la música, porque lo estoy poniendo en absoluto, me vengo a mi build config que veréis que mi juego está en 2C, ¿dónde lo pongo?, ¿Dónde lo pongo? 200 más y eso es 40C. Ya está. Ahora sí lo tengo todo posicionado en su sitio. Ahora ya no me salen overlap records. Ya está. Ahora solo tengo que llamar a mis nuevas funciones string que ya están preparadas para dibujar mi fuente, la que acabo de convertir. vale Bueno, vamos a ir quitando estas cosas que no molesten. Mi fuente que ya está posicionada, y me vengo aquí. Este de momento no lo voy a usar, voy a llamar al drawString, pero es mydrawStringM0. ¿Qué parámetros necesita mydrawString? Son los mismos, no la he cambiado, son los parámetros de drawString. ¿Dónde pongo el string? ¿No lo sabemos? ¿O lo miro? Vamos a ver si no nos lo sabemos. Vale. CPC telera. Y nos vamos a strings. Draw string M0. Y ahí están. En II pongo el string y en HL donde quiero pintarlo. ¿Sí? Vale. II tengo que poner un string. Y no tengo un string. Ahora lo pondré. Y en HL, una, decirme una posición de memoria donde pueda pintar tranquilamente un string. Sí, c 000. ¿Por qué íbamos a poner algo más complicado? Vale, y ahora solo necesito el string. ¿Cómo defino un string? Ah, algunos se lo sabe. Pongo un string, que es una etiqueta, simplemente, si la pongo bien, y para poder meter caracteres, yo podría hacer esto. Este es 64, 65, 67, ¿vale? Pero esto es muy feo. ¿Vale? Lo que hago es esto. asti z, hello world, casico. ¿Vale? ¿Y esto qué hace? Pues me coge, me coge cada uno de estos caracteres y lo convierte en un punto de b de su código asti y le añade un cero al final. ¿Y esto va a funcionar? Seguro que no. Porque nunca las cosas que hacemos funcionan, ¿verdad que no? A la primera no. A veces sí nos sorprendemos mucho. Lo primero es que no compila, no ensambla. Menú S40, símbolo no definido. Aquí, ¿por qué esto no está definido? Por el global. Lo hago a pelo, sin más. Vamos a hacer make solo. MyDrawStringM0 referenciado... No, no encuentra como global. ¿Por qué no es global? No la he metido en ningún sitio. Vale, esto es un detallito importante. La función está aquí. MyDrawStringM0. Es global porque tiene los doble dos puntos, y lo he puesto en el otro sitio, pero, ¿por qué está fallando? Sí, carpeta cpct, ahí tengo mis dos archivos, eso está compilando, está ensamblando, ¿sí o no? ¿Y? ¿Qué más da cómo se llame el archivo? Es un nombre de archivo. ¿importando? ¿Quién tiene que importar qué? ¿Qué punto H? Si he puesto un punto global a la mano. ¿Para qué quiero un punto H? He puesto un globo a la mano y ya está para hacerlo rápido. ¿Qué falla? No, es algo más básico que eso. No. Fijaos aquí si veis algo raro. Lo he copiado de CPC telera y al copiarlo de CPC telera he dejado la extensión. Punto .ASM. En los proyectos de CPC telera la extensión por defecto que coge de ficheros para ensamblar es punto .s. Los punto asm no los ensambla. Este no lo está ensamblando porque es punto .ASM. Solo eso. Así que, rename.s. Otra cosa que podríamos haber mirado el log del ensamblado y haber visto que no salía el fichero, pero bueno. Vale, ahora tenemos otro pequeño problema. Hay un include error en cpct string m0 rel en el mío. Vale, aquí tenemos un include que es este de strings que da error. ¿Por qué? Pues porque esto estaba en la carpeta de CPC telera y eso lo hemos sacado de ahí alegremente. Entonces, muy probablemente, si le pongo la ruta directamente de CPC telera, le gustará, espero. Porque ahora está fuera de su ruta, entonces ya no lo coge local. Bueno, compila, ensambla. ¿Funcionará? ...yo veo ahí dolores de barriga... ...funcionará, ¿no? Uh, ¿Por qué? Uh, casi funciona... ...casi... ...yo veo un carácter que está bien, ¿verdad? Quiero decir... ...es un copy... carácter de copyright... ...ese carácter está bien... Está pintando caracteres, pero no son correctos. ¿Qué puede estar pasando? El orden del archivo font. Vamos a ver el archivo font. ¿Cuál es el carácter que ha pintado este? Ese carácter lo ha pintado. ¿Por qué los demás no? No, es ASCII. las fuentes de astra son ASCII y los primeros 127 caracteres son estándar, ¿vale? Voy a haceros una pregunta, sabiendo que esto es ASCII, el primer carácter que aparece ahí, ¿qué número tiene en el ASCII? ¿Cuál es el primer carácter que veis ahí? El espacio, ¿cuál es el número ASCII del espacio? 32, correcto. El número ASCII del espacio es 32. Y yo he puesto el número ASCII del espacio 32 en qué posición de memoria? En el 0. Es decir, yo en la posición, no la he puesto en la posición de memoria 0, lo he puesto en la 40, que es donde empieza, pero en la 40 he puesto como carácter 0 el que es el 32. Eso significa que cuando alguien me pida dibujar el carácter 32 en vez de dibujar este, dibujará 8, 16, tal, 32, casualmente, el que estaba en el medio de la cadena, ¿verdad? Este es el espacio y hemos dibujado este porque esto está 32 de distancia de aquí, ¿vale? Ese es el problema. Estamos dibujando un número de carácter equivocado. ¿Cómo arreglamos el problema? 32. Poniendo 32 ceros delante. <risa> ¿Quiere decir añadiendo.? No, tú quieres decir a la fuente añadiéndole 32 caracteres de ceros. A mí se me ocurre algo mejor. A la hora de imprimir, decirle que mire posiciones más adelantadas. ¿Y eso cómo lo hacemos? restando 32 aquí, básicamente, es tan sencillo como eso, aquí tengo, justo antes de empezar a calcular, veis que hace 8 por ascii value ¿Sí? eso es que está, como estoy calculándolo aquí, tengo en A el carácter ascii que voy a pintar, y yo he asumido que esta es mi fuente porque no voy a pintar otros caracteres, voy a pintar esos, si quisiera pintar los caracteres anteriores al 32 los habría metido, pero no voy a pintar caracteres anteriores al 32, así que ¿qué hago antes? simplemente eh, su 32 ya está, Ya está. le quito a 32 y cuando me den el carácter 32 lo convierto en 0 y por tanto el cálculo me dará 0 cuando me den el 33 lo convierto en 1 al restarle 32 y me dará el siguiente y si hago esto y va bien tendremos Fuente personalizada. Y ahí tenemos un Hello World con nuestra fuente personalizada. Solo que tenemos los colores puestos por defecto, ¿vale? Eh, como no he tocado nada de lo demás, puedo utilizar la función de CPC telera que cambia los colores. La, la de cpctrera directamente, porque si miráis el drawString, aquí en el inner, veréis que aquí abajo, ¿veis esto? Esta tabla de aquí pone tabla de conversión de píxeles a colores. ¿Sí? Bien, si yo ahora llamo en main, ¿verdad? aquí en menú, al setDrawCharM0, que setDrawChar, no os acordaréis de los parámetros, ¿Verdad? SetDroCharM0, en HL, le ponemos los dos colores de fondo y de primer plano como colores de paleta. En H, color de fondo, en L, color de primer plano, de los colores que tenemos en la paleta. Así es que pongo aquí ld hl coma, fondo. Le voy a poner el 2, por ejemplo, y primer plano le voy a poner F, que es el 15, que es el blanco. Si pongo esto... Probablemente me va a dar un error, ¿vale? Porque no he metido el, draw, el set draw chart. Lo hago rápido en vez de meterlo en sitio, no queremos perder más tiempo. ¿Vale? Esto compila, pero no debería de funcionar muy bien. Ahora me explico por qué. Porque no he hecho make clean. Ahora veréis que eso era importante en este caso. A lo mejor hasta funciona, aunque no debería. Funciona vale ahora veréis cuando haga mi clean que debe si no me equivoco de quejarse pues no es magia no se queja no, pues no se queja bueno yo esperaba que se quejase por una razón, este setDrochar lo que hace es modificar esta tabla de aquí. Porque esto son las cuatro combinaciones posibles para cambiar los colores, ¿vale? Y esto cuando lo cambiamos de aquí, esta función lo que hace es ir cogiendo los píxeles uno a uno y poniendo los colores que tocan. Al cambiar esa tabla cambiamos los colores de primer plano y de fondo que hay. Pero claro, se llama exactamente igual que la de CPC Telera, yo esperaba que los nombres colisionasen al decirle que cambiase la tabla, pero se ve que, como esta, este ya existe, no está importando el nombre de CPC Telera, ¿vale? Así uso la palabra importar, que sé que os gusta, ¿vale? Pero bueno, ya veis que tengo mi fuente personalizada, molona, ¿vale? ¿Vale? Y con mi fuente personalizada molona, ahora ya no tengo problema en ponerla en cualquier parte de la memoria, en principio donde quiera. Y además, ahora puedo poner cosas molonas, como por ejemplo un pelemán. porque eso es un pelemán, no es una arroba, todo el mundo lo sabe, ¿vale? Bueno. Así vemos un par de caracteres, a ver qué tal quedan en pantalla. Es un Pelemán, ¿no? Solo que con esta fuente que he diseñado, pues Pelemán no sale, no tiene su aspecto natural, ¿vale? Ahí tenéis pues, la fuente personalizada, con unos paréntesis así un poco chungos. Hello world, tal. Bien. La fuente podéis diseñarla vosotros si sois machotes, ¿vale? Porque diseñar una fuente requiere un ratico. Yo la he cogido de aquí. Veréis que aquí tengo unas cuantas fuentes... Todas estas fuentes de aquí hay un grupito de gente en la web CPC cpcrullet francesa que se han dedicado en un post, en un hilo, a recopilar fuentes de juegos. Se han dedicado a coger juegos y a hacer bitmaps de las fuentes del juego. Esto que está aquí, veréis que hay... Una ristra inhumana de fuentes de juego, ¿vale? Algunas de ellas no valen para, para usarlas de la manera que estamos haciendo, ¿vale? Estos son bitmaps puros y duros, pero podéis usar cosas similares como sprites, pintando sprites directamente, que es lo que harán estos juegos. Así que ahí tenéis una ristra de fuentes de juego, enorme e infinita, en la que podéis buscar la fuente que más os guste, combinar varias, hacer lo que queráis, ¿vale? Yo la he cogido de ahí... Estaría bien, si sabéis qué juego es, decirle, oye, pues es de tal juego, ¿vale? Aunque como aquí las han recopilado así al bulto, ahora vete tú a saber de qué juegos son, ¿vale? Entonces, esto simplemente, es, si vais a Google y buscáis eh, CPC, bueno, hay que buscarlo en el site de CPC Rules, ¿vale? Casi será mejor que, que muestre muestro la URL directamente y así, si alguien quiere cogerla, pues la puede ver en el vídeo, vale esa url de ahí y en ese post tenéis la ristra con todas las fuentes que hay eso es coger una y hacer como he hecho yo, venirse aquí, coger los caracteres que uno quiere, los ponemos en orden ASCII y ya está, es un momentico, no cuesta nada, de hecho como os decía, yo tenía previsto oír dar otra cosa, pero como he visto que esta parte os estaba causando problemas a muchos, lo he hecho ahora, en el rato de antes. Lo he preparado para que lo vierais. ¿Dudas que tengáis de esto? ¿Está todo controlado? ¿Sí? ¿Está todo controlado? Dime. Uh -huh. ¿sabes que el primer carácter tiene que ser el, el, el espacio siempre? Como... Sí, porque yo he querido coger del 32 al 96 del ASTI entonces simplemente pues te buscas el ASTI que es un estándar lo pones ASTI en Google y lo primero que te salga en Wikipedia mismo tienes la tabla del ASTI, entonces te vas y dices, bueno el 32 es tal, no sé qué pues te vas aquí a las fuentes, los coges no los he cogido ni siquiera uno a uno porque la mayoría ya están en orden, no están totalmente en orden pero la mayoría sí las letras están en orden, el 0,1 al 9 está en orden. Pues los coges en bloque, los copias, pegas. Listo. Fácil. Dime. ¿Cuando conviertes una imagen, la paleta que genera no es la que tú deseas? Sí, cuando conviertes una imagen, la paleta que genera no es la que tú deseas. Vale, eso es aparte de esto. Quieres decir en el image conversion. ¿Vale? Si la paleta que sale no es la que tú deseas, algo has hecho mal. Y me explico. En Amstrad tienes solo 27 colores, de los cuales tienes que elegir 16. Esos 16 hay dos partes a tener en cuenta, ¿vale? Una de ellas está aquí. En el Image Conversion, una de las partes es esto: que tú defines los colores de paleta que quieres que se utilicen para la conversión. Esto que pones aquí no son los colores que tiene que haber en tu juego son los que tú utilizas para convertir la imagen y que son específicos de Amstrad. Problemas que puedes tener, uno, si tu imagen que has dibujado no tiene exactamente esos colores, este proceso de conversión hace aproximaciones y puede que no sean las que tú quieres. Entonces lo normal para convertir imágenes es que tú cuando las diseñes, las diseñes usando los colores exactos de la paleta del CPC, para que este proceso convierta exacto al número que toca. La segunda, el segundo problema que puedes tener es, esto solo es el proceso de conversión que mete esa conversión en el binario. Pero Amstrad, cuando tú arrancas, tiene la paleta que tiene, definida. Tú tienes que hacer que Amstrad, la CPU, llame al Gate Array para cambiar y poner esa misma paleta que tienes aquí. Si tú, que eso lo he visto en algún caso, tienes por ejemplo una paleta definida a mano en el código, y es distinta de esto, no te van a cuadrar, ¿vale? Y eso yo lo he visto pasar. Lo normal es que uno cuando convierte, utilice aquí, en esta conversión, dos posibilidades. Una que es en el convert, se le puede poner al final esto, como parámetro adicional, después del nombre de convertir uno de los, de los sprites, pones esto, y la paleta de ese sprite, que es la misma que tenemos puesta ahí, la genera como paleta. O bien, si no quieres ponerlo en uno, que es lo que he hecho yo, puedes utilizar aquí, directamente esto que convierte la paleta, esto te genera la paleta para que tú simplemente con eso que te ha generado hagas set palette en Amstrad y tengas la misma paleta que hay aquí, entonces los problemas que puedes tener si los colores no te coinciden es tu imagen original no la has hecho con los colores de Amstrad y en la conversión la aproximación no ha salido bien, te has equivocado al poner esta paleta o la de Amstrad, una de dos, ¿vale? O tienes la paleta a mano en el otro sitio no coincide con esta de aquí. Si sí, yo quiero que el color 00 sea el negro. Que como... el color 00 sea el negro, querrás decir el 0. El primero de ellos pones un 0. Ya está. ¿Cómo sé que el 13 A ver, estos están en orden. El color que yo pongo aquí es el que va al 0 de la paleta. Este es el 1 de la paleta, el 2 de la paleta, el 3 de la paleta. Entonces yo digo, el 0 de la paleta va a ser el color número 13 del firmware de Amstrad, porque estos son, de los 27 que tiene Amstrad, el firmware tiene una numeración. El 13 del firmware de Amstrad, si no me recuerdo, es el blanco, que es el, en realidad es un gris, pero se le llama blanco en Amstrad. ¿vale? Porque luego el, que, el blanco de verdad es este, que es el 26, que es el bright white vale entonces yo he puesto gris como color cero de mi paleta vale color cero de la paleta es el 13 que es el gris si yo pongo el 0, el firmware en su color cero es el negro entonces si al cero de la paleta le pongo el cero del firmware le estoy poniendo el negro al cero de la paleta